Muchas gracias Teresa. Sí, vamos a, a pararlo aquí porque realmente el tema no es precisamente la teoría queer o, o las consecuencias de la teoría queer en este momento. Sí que José María sigue insistiendo, bueno, sigue insistiendo, sigue comentando, dice que si no se puede discutir sus demandas políticas buscando un compromiso con los derechos humanos sin que nos despedacemos mutuamente. Yo le voy a decir que las feministas jamás hemos ido en contra de los derechos humanos de nadie. Al contrario, defendemos los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación, su identidad y lo que sea. Lo respetamos absolutamente todo. Ahora, que no vamos a consentir? El borrado de las mujeres. Eso tampoco. Entonces, que quede claro. Y desde luego, las feministas siempre hemos sido capaces de dialogar sin ningún tipo de enfrentamiento. De la gente que defiende la otra teoría no lo tengo yo tan claro suelen ser bastante más agresivos en sus comentarios, sobre todo cuando es en redes sociales y, o a través de... cuando no es en directo suelen ser bastante más agresivas esas personas que las feministas. Las feministas todavía estoy esperando la primera que se haya puesto agresiva o violenta. Entonces, bueno, vamos a seguir con el tema que nos ocupa. Quería hablar Alicia, te doy la palabra. Vale, sí. De, respecto a esta última cuestión, solo un pequeño apunte... Y es, por ejemplo, eh, saber que a Mimun precisamente se le ha cancelado una conferencia por siendo acusada de transfobia. ¿Por qué? Pues porque en sus tweets y en sus redes sociales. Ella se pone en contra de las leyes de autoidentificación y, y considera que estas leyes, además de autoidentificación del sexo, terminan por borrar a las mujeres. Entonces, por expresar esas opiniones públicamente, se, la, eh, se dice que es transfoba y entonces se le, se le está impidiendo o sea, ejercer su libertad de expresión de hacer una conferencia en la que además no iba a tocar el tema trans, sino que iba a hablar pues, de... Del, del mal llamado feminismo islámico y de todo el problema que, que conlleva. Eso como pequeño apunte. Y luego, un poco en relación a lo que ha comentado Aureliano, eh, yo pienso que logros que del feminismo son logros laicos, aunque no los llamemos laicos. Quiero decir, el, el laicismo avanza, aunque no utilicemos la palabra laicismo y aunque no, no, no sepamos incluso que estamos consiguiendo logros laicos. Y luego ya me gustaría a mí que el feminismo hubiera conseguido prácticamente toda su, todos sus objetivos. Evidentemente no, porque el patriarcado sigue ahí y precisamente eh, el problema que, que tenemos es que ese patriarcado está sustentado por todas y cada una de las religiones. Las mismas religiones que impiden que exista un laicismo efectivo. es decir eh, mal avanzará el feminismo si el laicismo no avanza y viceversa. Entonces, en ese sentido, pienso que el feminismo está en boca de todos, el laicismo no, pero eso no quiere decir que los objetivos tanto del uno como del otro estén por cumplirse mejor unos que otros y que desde luego van a tener que ir de la mano. Eso es, eso es, eso es así. O sea, es imposible que el feminismo avance si el laicismo no avanza también. Eh, eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Alicia. De momento no veo ninguna palabra más pedida en el chat del YouTube tampoco. ¿Qué ¿Alguien antes de eh, Luis ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, sí, sí se me oye. Vamos a ver. Cuando montamos las jornadas que eran paralelo al desarrollo del libro. Teníamos presente que hay mucho camino que recorrer para poder acoplar todo el movimiento feminista a los, a, a, al, al laicismo, que efectivamente somos muy pequeñitos a la él Y las jornadas tenían un carácter pedagógico. Todos queremos aprender los unos de los otros y nadie quiere poner una postura como dogmática. Es verdad que cada uno dentro de nuestro campo creemos en una verdad, pero la, la idea del cuadernillo y la idea de las jornadas era generar una inquietud y plantear un escenario. Digo todo esto por los problemas de que en los laicistas también andamos piándonos los dedos a veces sobre qué es exactamente el laicismo y andamos con purismos y discutimos entre nosotros y teorizamos. No pedimos a toda la gente que entre en esos pequeños detalles. Yo entiendo que el movimiento feminista está sufriendo ahora una convulsión importante, que es sana, ¿eh? que es sana, yo creo que es una crecedera, pero cuando hablamos de la sintonía y la cooperación que tiene que haber entre laicismo y el feminismo, estamos hablando de los grandes paquetes de trabajo. Seguro que hay temas en los que discrepamos, eso no tendría que ser ningún problema. Fundamentalmente nosotros eh, tenemos un campo de trabajo que es liberar las conciencias de los patrones culturales que son fundamentalmente religiosos. El gran troquel de conciencia, y ya no solo los patrones culturales, sino directamente la opresión. La Iglesia sigue mandando en este país. Nosotros ahora en Gijón, estamos, el ayuntamiento se va a plantear un reglamento de laicidad y hemos tenido que oír cosas también. La, la prensa que hay aquí, que es la prensa del obispo, el periódico de más tirada, la Nueva España, solo publica cosas de gente que dice que es que no sabemos qué son los laicos que los laicos son los cristianos que no tienen órdenes sagradas y se queda tan a gusto y que la libertad de conciencia era la de los mártires cristianos que preferían morir antes que cambiar la conciencia, o sea que estamos si rascamos un poco damos con la edad media enseguida hay mucho que hacer y yo creo que más que buscar los puntos en los que podemos confrontar tenemos que buscar los puntos en los que tenemos cosas en común. Nosotros no somos tan radicales de querer quemar la conferencia episcopal como gritan los feministas de vez en cuando, aunque nos gustaría, pero no lo tenemos en nuestro programa. Lo que sí quisiéramos es que el movimiento feminista se diese cuenta que, si no acabamos con el concordato de opresión que la Iglesia Católica tiene cogido por el no digo por dónde, al Gobierno español, no vamos a ningún lado. Y esa es una tarea que podemos hacer en común. Y pongo una, habrá muchísimas más. ¿eh? Y desde luego habrá puntos en los que discrepemos. Alicia dice que solo hay un feminismo y yo creo que hay varios. También creo que hay varios feminismos y Alicia y yo somos amigos. Muchas gracias, Luis. Yo soy de la opinión de Alicia hay un feminismo. <risa> eh, Antonio, luego Belén. Sí, buenas tardes a todos y a todas y agradecer el esfuerzo, porque un poco en la, en la prehistoria de la historia del cuaderno, pues había estado yo mínimamente y que al fin se pues haya llegado a editar, pues yo creo que es importante. Hay que aclarar que ya se ha dicho pues que a la par que el cuaderno salía, también se tenía la intención de hacer unas jornadas de debate que han quedado aplazadas por la situación pues que tenemos, ¿no? Es cierto, y alguna persona ha comentado que podemos abrir nuevos frentes de debate, pero yo me consolaría con aquellos que directamente nos impelen y que son tan básicos, tan básicos, que en fin, la capacidad de discutir sobre esto, aquello y lo demás, pues siempre abiertos, abiertas a aprender. Pero cuando resulta que aquello que, lo, que se supone que estamos metidos, metidas, pues parece que no avanzamos demasiado, Llámese acuerdos con la Santa Sede, hombres y mujeres. Llámese el tema de la casilla, que recordemos que la Iglesia sigue recaudando eh, más dinero. Llámese el tema de la educación, que no conseguimos pues, avanzar con el tema de educación pública y laica y con nuevos peligros, que eso sí que son reales y si no es discusión teórica, con el famoso asunto del pin parental, donde se ha boicoteado ya la posibilidad de charlas relacionadas pues con el tema de las relaciones sexuales, afectivas, etcétera, etcétera, eh, y todos estos aspectos que están ahí ahora mismo danzando, y no digo en Madrid, yo voy a procurar llorarme estos días un poco para que luego, si toca otra vez llorar, que sea un poco menos. Eh, hay aspectos como tan elementales, si yo quisiera... Eh, Montar ahora una asociación en la cual se dijera las mujeres no tendrán derecho de voto, no podrán ser elegidas a los altos cargos, etcétera, etcétera, lógicamente sería rechazada. Pero hay una asociación que se llama, por decirlo de algún modo, Iglesia Católica, donde las mujeres, pues ya sabéis cuál es el papel que tienen, no pueden ser elegidas obispas, cardenalas, papisas. Y es una realidad que afecta pues, a la mitad de de la población, mil millones de católicos y católicos. ¿no? El tema del machismo pues, está sigue estando presente pues, en todos los ámbitos a los cuales nos podamos eh, referir e inclusive, pues, dentro del ámbito de los partidos pues, de izquierda, pues aquí en Madrid, una señora llamada Manuela Carmena, celebraba misas en la Plaza Mayor, conjuntamente con el obispo de turno. ¿eh? Presuntamente pues, era progresista de izquierdas, pero eh, quiero decir que hay tantos y tantos elementos que de manera inequívoca están afectando a lo más básico. En fin, yo creo que podemos abrir todo tipo de debates, se han mencionado algunos, pero que quizás si nos olvidamos de lo más elemental, de lo más básico, de lo más sencillo, donde por desgracia y tristemente no conseguimos avanzar de la manera en que nos gustaría. Eh, algo pues tan elemental eh, como el tema, eh, no ha habido todavía. En, en España ninguna presidenta, eh, digamos, del gobierno. Hay algunas autonomías donde se ha conseguido, en fin, hay una serie de avances con el tema de los cargos públicos, etcétera. Lo cual no es garantía y aquí en Madrid, pues ya sabéis. Si no lo voy a comentar, pues hay uso presidente de la comunidad de que ser mujer está garantizado, que va a ser más progresista, eh, mucho mejor y demás. No quiero decir que yo creo que cuando tengamos ocasiones, espero que sea en breve. De poder hacer las jornadas pues, de manera mucho más tranquila y con el respeto, por supuesto, siempre a las diferentes posiciones que pueda haber de cualquier tipo, pues yo creo que será también el momento, pues no solamente del cuaderno, que yo creo que de momento es una buena herramienta, habría que promocionarlo pues todo lo que podamos, ya está disponible para quien no lo sepa de manera gratuita y cuando sea posible, pues discutir, debatir de todo lo que consideremos que es oportuno y necesario, pues bienvenido sea ya estos avances, estas ponencias que se recogen y el debate que podamos ir avanzando. Y sobre todo yo creo que en el afán, que a veces en el ámbito de las organizaciones de izquierda ocurre, que coincidiendo en un 90%, aunque no lo hagamos en el 10%, a veces basta el 10, el 5, el 7% para dedicarnos a matarnos mutuamente. Entonces vamos a primar siempre que ese 90%, más allá de que es inevitable, eh, que haya pequeñas o grandes diferencias, pero lo que nos une de manera fundamental, en este caso laicismo y feminismo, pues más allá de matices que pueda haber, que siempre es inevitable, pues sea un elemento común para avanzar pues, en lo que podamos, tanto dentro del ámbito del laicismo como del feminismo. Pues nada, muchas gracias. Yo me callo. Muchas gracias, Antonio. Belén, querías hablar, ¿verdad? Sí, quería comentar un par de cosillas. Eh... Eh, vamos a ver, yo estoy también de acuerdo en que nos tenemos que focalizar en esta asociación en los temas fundamentales, lo que pasa es que es inevitable que en un periodo en el que, como el que estamos, y ya que aquí estamos muchas mujeres feministas, pues los temas que nos tienen más preocupadas de algún momento, en algún momento salgan, porque además son temas que están directamente relacionados con algo que sí que es muy tema del laicismo, y es la lucha contra las pseudociencias también y contra los dogmas esto nos interpela directamente, entonces cuando las feministas, es decir, cuando mujeres con pensamiento progresista llegamos a ciertos temas y pensamos y reflexionamos sobre ellos y nos damos cuenta de las relaciones que tienen, en este caso también con, el, con movimiento, el movimiento laicista, es inevitable que surjan. Y cuando hablamos de ellos, de estos temas, es inevitable que si hay un foro abierto como YouTube haya personas que intervengan y nos expresen sus opiniones en algunos casos de manera amable y en otros no. Eh, entonces, dicho esto, pues eh, lo que quería comentar era, era, era esto, que eh, los temas que nos competen son muy, son muchos y muy eh, eh, complicados de llevar a cabo, pero yo tengo la esperanza de que lo consigamos. Y otra cosa, respecto a que haya presidentas en las autonomías que sean malas, buenas, políticas, etc., eh, la cuestión no es que queramos que las mujeres lleguen a, a los puestos de poder porque seamos más buenas, sino porque es justo, porque somos la mitad de la población. Y tanto las malas, las mediocres, las buenas, las genias, las todas tenemos el mismo derecho que los hombres, que los hay mediocres, malos, buenos, genios, a estar en los sitios. Es solamente eso. O sea, tenemos ese derecho. Eh, ¿Por qué hay mujeres eh, presidentas de comunidades autónomas así de nefastas? ¿O por qué hubo una atache? Pues porque evidentemente a, al sistema, a los partidos conservadores, etcétera, les resulta muy seductor tener delante a una persona que sea... La antifeminista por excelencia, además así piensan que, que nos están eh, fastidiando a las demás, es, es, es así, pero eso no significa que eh, sea mala idea que las mujeres lleguen al poder, sino que hay que intentar que todas las mujeres tengan las mismas posibilidades que todos los hombres para llegar a esos puestos y ahora mismo esas posibilidades no existen aunque haya listas cremallera, aunque haya leyes de paridad, todo lo que tú quieras. Pero esas posibilidades no están, porque tenemos una cosa que se llama techo de, de cristal, solo pegajoso. Pongamos los eufemismos que queráis, pero eso sigue estando. Y ahora con el COVID, la brecha, eh, el tema de que los cuidados recae más en nosotras, que lo vamos a tener mucho más difícil para encontrar trabajo, que se nos está relegando las que tienen trabajo a eh, menos horas y a teletrabajar, etcétera, Lo que implica que las tareas de cuidados, que no me gusta llamarlas así, pero bueno, es la, el vocablo de moda, eh, recaen en nosotras, se está agudizando. Estamos mucho peor ahora que hace unos cuantos años. Y claro, eh, es inevitable que en un foro así, pues también surja. Eh, lo que a mí sí que me encanta es poder debatir eh, con, con gente de, de Europa Laica y con gente de fuera sobre estos temas. Creo que nos hace mucha falta, sobre todo, debatir, hablar mucho. Eh, en un espacio como este, eh, Europa Laica, tenemos que debatirlo todo. Y no puede ser que tengamos temas que no, no se puedan, digamos, tratar. Entonces hay que buscar huecos y, y espacios para poder dialogar. Gracias. Gracias, Belén. Eh, está claro que, que el debate es fundamental y sobre todo si luego se quiere llegar a acuerdos. Ojalá todas las mujeres fuéramos feministas porque otro gallo nos cantaría. Eso también os lo digo, que somos la mitad de la población. Si la mitad de la población fuera feminista, voy pues a veréis. Vamos, sería lo mejor que nos podría pasar, pero evidentemente hay mujeres que so, todas somos hijas del patriarcado y algunas, eh, pues nos hemos puesto las gafas moradas y hemos eh, sabido salir de ahí, ¿no? pero desde luego el patriarcado lo, lo, lo impregna absolutamente todo y a las mujeres también. Entonces eso es un trabajo eh, importante el que tenemos que hacer para salir de ahí. Y algunas cosas se nos siguen escapando porque seguimos estando en una sociedad totalmente patriarcal, entonces es complicado y complejo. Pero comparto totalmente lo que dice Belén. Eh, Evidentemente, no todos los hombres que están en los cargos de poder son maravillosos y buenísimos, con lo cual, pues en igualdad, ¿no? Las mujeres no todas somos maravillosas y buenísimas, entonces, pues bueno, eh, tenemos los mismos derechos. Eh, no veo ninguna palabra más ni en un chat ni en el otro. No sé si alguien antes de cerrar quiere decir algo. Aureliano quería. Ahí es que le tengo aquí perdido. Una. Sí, una pregunta muy sencilla. ¿Hay hombres feministas? Hay hombres compañeros. Ya, feministas, no lo sé. Sí, lo intentan. Podríamos decir que los, lo intentan. Hay hombres que lo intentan. Solo intentarlo. Eh, es que eh, es difícil eh, cuando tú no sufres... Eh, eh, el, el, el, la, la, bueno, la, la opresión que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres cuando tú no lo vives en tus propias carnes eh, es muy complejo eh, decirte abiertamente que eres feminista porque no, no estás sufriendo las mismas eh, bueno, es mi apreciación, eh, que a ver lo que dicen el resto de las compañeras pero a mí me parece que es muy complicado incluso eh, yo conviv bueno, conviviendo con hombres que, que se dicen feministas eh, pues bueno, pues se les ve el, el, eh, el patriarcado está ahí, el patriarcado está ahí y se les ve la, la, la avenilla ¿no? que les sale de vez en cuando. Os voy a poner un ejemplo. En un espacio en el que estábamos eh, unas cuantas mujeres, había algún hombre, eh, estábamos diseñando un cartel y había una mujer que era diseñadora. El hombre, era, el hombre es un compañero feminista, ¿eh? o sea, se dice feminista, que, que, que participa en todos los espacios y demás. Y él estaba diciendo a la diseñadora cómo tenía que hacer las letras del mural. O sea, ese, ese comportamiento machista de, bueno, tenemos que ayudaros, tenemos que... Eh, pues sale, sale, incluso a los compañeros que, que se dicen feministas. Pero bueno, yo tengo mis dudas al respecto. Uy, madre, cuántas manos levantadas. Antonio y luego Belén. Sí, yo breve. Yo hace tiempo leyendo un libro de Nuria Varela, pues me gustó lo que decía, ¿no? Yo no me declaro hombre feminista, pero sí defensor de los valores y de los objetivos del feminismo, siempre dispuesto a aprender y a desaprender por toda la carga que llevamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el el aspecto más importante, no a veces querer pues eso el ser los definidores, la avanzadilla de algo que difícilmente no. Eh, para, que te, para quienes tengan, parece que ha sido en HBO, eh, el, no, perdón, en Movistar Plus hay un documental reciente que está hecho pues, en el entorno de la Asociación de Hombres por la Igualdad que os recomiendo, Hombres y Mujeres, se llama El Círculo. Y es, pues, quien conozca un poco a este tipo de asociaciones, precisamente encuentros que se celebran entre hombres, pues, para tratar de darse cuenta de que a veces, aunque creamos que ya estamos separados, del desligados de toda pues, la mierda recibida, pues seguramente los micromachismos a veces los llevamos más encima de, de lo que pensamos. Entonces, bueno, pues yo creo que eh, más allá de definirse hombre feminista o, o acompañante y defensor, lo importante son los objetivos más que las etiquetas. Nada más. Gracias, Antonio. Eh, Belén, ¿tenías la mano levantada también? Sí, muy breve. Eh, a mí lo de que un hombre se declare una feminista en realidad, me da igual, lo que sí que aprecio y agradezco, o me parece que le hace una persona mejor, es que en sus espacios y entre sus iguales, entre hombres, eh, censure comportamientos machistas, eh, hable de que no nos traten como objetos, que no consuma pornografía, que es la violación pagada de mujeres, eh, y filmada después, es, es prostitución eh, filmada, que se comporte como una persona eh, buena. Entonces, eh, el hecho que luego a esa persona le podamos eh, poner la etiqueta de feminista o no, para mí no tiene mucha, mucho interés. Claro, hay grandes eh, John Stuart Mill y otros a los que podríamos decir que son, claro que sí, feministas, porque su legado eh, nos, nos ha ayudado. Pero yo creo que el acento no hay que ponerlo eh, ahí, eh, que es en donde se suelen esforzar muchos hombres en estar en nuestros espacios, en ir a nuestras manifestaciones, etcétera, sino, por ejemplo, en esos momentos, eh, en dejarnos a nosotras hablar, en dejarnos ocupar nuestros espacios, porque en el resto de, de la vida, eh, inevitablemente, eh, ya lo ocupan los hombres, porque están acostumbrados a que en una reunión se les escuche a ellos, etcétera, etcétera. Pero me parece muy interesante y muy positivo que, que, que los hombres leáis feminismo, sobre todo, y que, y que os llaméis así o por lo menos lo, lo intentéis. Me parece una noticia excelente, obviamente, más que que me digan abiertamente yo soy machista y muy orgulloso. Eh, por supuesto. Muchas gracias. Hombre, es que yo creo que el proceso de deconstrucción también la tienen que hacer ellos, está claro. Lo mismo que nosotras, tenemos que aprender a, a ser feministas, porque es que nacimos, en una, estamos en una sociedad patriarcal igual que, que los hombres, pues ellos también tienen que aprender a, a, a deconstruirse, ¿no? Eh, a mí una cosa que me molesta mucho y a mí a veces me ofende mucho es cuando... Eh, ese afán de ocupar los espacios nuestros, ¿no? Esos pequeños espacios de sorosos en los que, bueno, nos protegemos las mujeres y espacios de debate o de conversaciones en las que estamos solo mujeres que quieren meter la cabeza porque como se consideran feministas son de los de, de, de boquilla, ¿no? O sea, y como yo soy feminista, yo quiero estar en ese espacio. Yo quiero estar en ese espacio y quiero ser quien dirija la conversación y quiero ser el que imponga los criterios y quiero ser, entonces, a mí ese tipo de hombres feministas realmente, bueno, me, me, no me gustan mucho, la verdad. Entonces, bueno, creo que también ellos tienen que aprender a deconstruirse y que también necesitan sus espacios para entre ellos hablar y, y, y dialogar y, y, bueno, pues analizar la situación y buscar soluciones. Yo creo que es importante. Eh, Julia. Julia. Tienes que activarte el micro. Que tiene la mano levantada, pero no... ¿Me oís ahora? Ahora sí, ahora sí. Ah, vale, es que estoy con el móvil y no he hecho mucho zoom con el móvil y no lo controlo demasiado. Bueno, perdonad, yo es la primera vez que estoy con todos vosotros. Me está gustando mucho este encuentro que habéis tenido. Conozco a Belén y por ella, pues bueno, me he enterado de, de lo que hoy teníais, ¿no? entonces bueno enhorabuena por encuentros de este tipo porque me parecen muy necesarios ahora pero sí que quería comentar al hilo de lo último que estabas diciendo que antes parecía como yo he hecho algunas aportaciones en el chat sobre el tema trans y la peligrosidad y todo eso y parecía como que fuera un tema digamos distinto sí que tiene relación con el laicismo pero como un tema muy diferente etc ¿no? O que afecta una parte diferente al feminismo y diferente al laicismo. Y solamente quería matizar que lo que tú acabas de decir sobre, por ejemplo, en el tema de los hombres, de que invadan o quieran tener presencia y decisión y todo en los espacios de mujeres... Bueno, pues simplemente es que esta es una prueba más de por qué estamos las mujeres tan preocupadas por el tema trans porque es que precisamente eh, las leyes que están a punto de aprobarse en nuestro país implican que voluntariamente tú con tu única decisión y opinión que encima puede ser eh, cambiante a lo largo de los meses o de los años decides que eres mujer entonces tienes, siendo hombre físico, biológico y sin haber hecho ningún tipo de cambio ni de nada en tu cuerpo y con tu educación de hombre, en un momento determinado decir es que eras mujer y tienes sol, todos los derechos a participar, estar, etcétera, en todos los espacios como mujer, como si fueras una mujer. Bueno, es que de hecho tienes derecho hasta... Cuando hay unas cuotas especiales para mujeres, pues eh, participas y ha habido posiciones en las que ha habido plazas específicas que se quitaban de, la, de las de discapacidad. Esto es muy fuerte. Y entonces esas plazas eh, se dedicaban para personas trans. Eh, habiendo decenas y miles de mujeres en condiciones de una vulnerabilidad eh, total, bien por malos tratos, bien por otra serie de circunstancias. Bueno, pues la reserva de plazas era para hombres trans. Entonces, eh, claro que esto es muy muy importante, claro, o si sea, hablamos de feminismo y de igualdad, pues el hecho de que nuestro espacio se desdibuje, se borre, Amnistía Internacional el otro día nos llama, llamaba, hablaba de las perso personas lesbianas. Se nos llama, eh, eh, no sé, eh, personas, eh, que, que, Estantes, latan, personas vulvas, que... me encanta. Personas vulvas por, vulvas portantes. Se nos llama vulvas portantes. Esto en prensa, o sea, escrito negro sobre blanco. O sea, se desaparece el nombre de mujer. Entonces, claro, ya no solamente nuestros espacios, nuestro nombre desaparece. Yo creo que esto nos afecta a toda la sociedad. Esto es un cambio, como dice una de las personas, digamos, también implicadas y grandes filósofas, que es Amelia va cárcel. Vamos camino de lo que se considera el transhumanismo y esto, esto habría, merece una discusión y, y un debate sosegado y profundo. ¿eh? Bueno, muchas gracias por dejarme participar. Un placer, Julia. Eh, ¿Alguien más? Luis. Sí, vale. Es que como no te veía ahí. Marilu, hemos pedido la palabra a que quiere hablar y no la has visto, por lo visto. Ay, no se he visto. Es que ¿dónde habéis pedido la palabra? Pues en no esa manos. No, en las dos formas. Ah, vale. Bueno, pues hablar vosotras porque como Luis ya ha hablado muchas veces, primero vosotras y luego que hable Luis. Bueno, en realidad, habéis ido diciendo en las tres últimas intervenciones la respuesta que iba a dar yo sobre si hay hombres feministas o no. El feminismo es un movimiento de lucha, de reivindicación. Entonces, para ser feminista hay que luchar y reivindicar, no solo acompañar. Y es un movimiento que elabora conceptos teóricos, que analiza la realidad, cada situación entre entre las mujeres, pues eso lo pueden hacer los hombres igual. Hay asociaciones, ya lo habéis dicho alguno, que sí lo hacen en el círculo y demás, pero, pero claro, no es un movimiento como es el movimiento feminista. Y yo creo que la labor de los hombres está sobre todo con los hombres. Y llevamos mucho tiempo moviendo, no son los hombres los que tienen que unirse y hablar y discutir y ver cómo se puede ser humano hombre, igual que ser humano mujer, salvo las diferencias dedicadas a la revolución y demás, y tienen que formarse, porque las feministas, bueno, normalmente la formación empieza porque cada cual plantea su caso desde su propia, pero lo ponen común, hasta para darse cuenta de que hay algo que no es personal, sino que es común, luego te das cuenta de que es algo estructural y se va avanzando. ¿no? Ese trabajo lo tienen que hacer también los hombres, porque el feminismo es un hacer cosas, es un pensar, y es un analizar y es un debatir. No, no es solo acompañar a una, fema, a una feminista, aunque el comportamiento sea feminista, ¿no? Pero el comportamiento puede ser feminista, pero la persona es feminista si lucha por una sociedad igualitaria. Si no, bueno, pues tiene un comportamiento feminista, pero no feminista. Como movimiento, ¿no? como luchador por ello. Gracias. Gracias, Olga. Eh, Luis, le he perdido. Yo, no, no, yo es que quería ah. contradecirme al final, porque es bueno contradecirse, pero por el medio ha surgido este movimiento panfeminista que me ha puesto un poco nervioso. Eh, yo, yo soy un euclidiano y claro, hay puntos dentro y puntos fuera del conjunto. Yo estoy seguro que te puedo presentar hombres más feministas que muchas mujeres, como estoy, estoy seguro que te pueden presentar mujeres mucho más feministas que los hombres. Esa definición tan rigurosa y tan exacta, me da un poco de miedo, me da un poco de miedo. Yo huyo de los dogmas hace muchos años y esas cosas me ponen un poco nervioso. No me gusta esa calificación. Estoy de acuerdo con lo que dijo la última compañera que intervino, que es una actual Y entonces, según se actúe más o menos, estará a puntos más arriba, a puntos más abajo y estamos mezclados. Hay muchas más mujeres por delante que los hombres, estamos de acuerdo. Pero hay muchas mujeres machistas, pero de aquí a Lima. Eh, pero yo no iba por ahí, ¿eh? Yo empecé diciendo, como estaba viendo que estaba la decía por eso pedí la palabra, empecé diciendo que me arrepentía de haber, dejado solo, haber analizado solo lo que tienen en común el laicismo y el feminismo, porque pensaba en un público muy abierto, cuando en el fondo me parece que es muy interesante que los que tenemos más carga en el laicismo nos planteemos qué puede hacer el feminismo porque seamos más laicistas de verdad, porque realmente ayudemos a crear conciencias libres. Bueno, pues la pelota es de ida y vuelta. Me gustaría, ahora que veo que hay tanta feminista, que lo tiene muy claro, que os planteéis, ¿qué coño podéis hacer? ¿Qué puede hacer el laicismo por vosotros? ¿Puede el laicismo ayudarnos a ser mejores feministas? Pero no quiero que me lo respondáis ahora, ¿eh? quiero que lo penséis. Lo dejas para la reflexión personal primero y luego ya hacemos debate, ¿no? <ríe> Perfecto, Luis. ¿Alguna intervención más? Parece que esto se está animando. Al principio parecía que no, pero bueno, parece que esto se anima. Bueno, parece que no. No, tú, yo ya he puesto ah, la mano. La mano es, que como, es que es un aplauso, como estabas aplaudiendo. No, eso es un aplauso. Sí. <risa> <risa> María, si sí, habla. Es que como vi un no. aplauso dije, bueno, vale, pues Julio, tanto no tanto en comentarios. Perdonad, no, perdonad, levantar la mano. Ya, pues es lo que hice yo entonces también. Claro, no, y yo vi aplausos digo, pues mira, ¿será que algún comentario os ha gustado? Ah, no, no, yo pensaba levantar la mano y digo, no me mi caso. Pues. María, venga, habla, perdona. Bueno, yo quería insistir un poco en lo de si hay hombres feministas o no. Indudablemente hay hombres con voluntad de, de acompañarnos a las mujeres en las reivindicaciones feministas, eh, sin duda alguna individualmente, incluso en organizaciones y demás, pero, pero, persisten en los varones, ya no sé si son micromachismos, porque en algunos casos a mí me parecen machismos y muy evidentes, ¿en qué? En todas las cosas cotidianas, difícilmente eh, los hombres, los varones, eh, perdón por los eh, presentes, pero me dirijo a vosotros también, es que mm, os cuesta trabajo mm, dejarnos nuestro espacio, quizá porque yo soy tímida también, y entonces me veo muchas veces abrumada, porque parece que los hombres siempre tienen que ser los que más intervengan, los que más explicaciones dan, los que dan explicaciones más largas, los que nos explican a nosotras lo que también sabemos, y sabemos explicar. Eso es, muy, es constante. Diréis que, no es anécdota, es que en los comportamientos cotidianos también, porque eso, eso nos hace sentirnos mal a las mujeres desde hace mucho tiempo. Yo desde niña, y mirar las canas que peino ya, ¿no? Entonces, yo creo que los hombres tenéis que haceroslo mirar. Y mirar un poco más desde fuera, tener, no ser tan impacientes, ¿eh? y tener que siempre ser vosotros los que digáis la última palabra y los que expliquéis pormenorizadamente en cualquier tema. dejarnos un poquito de espacio aunque no tengamos tantas tablas. Nada más. Gracias. Espero que obedezcáis. <risa> Muchas gracias, María. Obdulia. Bueno, yo comparto bastante lo que dice María y comparto lo que dicen muchos. Yo creo que es que es el sometimiento que hemos tenido a esa educación patriarcal que sigue estando ahí, por mucho que que queramos quitarla ahí sigue estando. Eh, la vemos día a día en las, en las aulas, aunque estamos trabajando para lo contrario, pero, pero te, te sorprende que con chicos que llevas trabajando seis años eh, este tema, y que te consta que en su casa más o menos son una gente como muy abierta, muy, y de repente llegan a los 17, 18 años y dan un vuelco y, y empiezan a actuar de una forma mucho más machista de lo que habían actuado hasta ahora. A mí me está llamando muchísimo la atención todo eso, porque eh, los que estamos aquí todos ya tenemos una edad ¿no? y hemos sufrido un tipo de educación que es, que es muy patriarcal. Pero que chicos que actualmente están recibiendo o han estado recibiendo durante unos años una educación totalmente distinta y parecía que iban por un camino distinto y de repente que les veas... Que, que vuelven atrás, que retroceden, a mí me preocupa muchísimo. Yo no sé si son los medios de comunicación o qué, pero yo veo que los hombres eh, no, no son feministas. Lo intentan algunos o intentan ayudar y hay gente que lo hace muy bien. Y vamos, si sí es de agradecer, porque además tenemos que ir eh, avanzando juntos. No podemos ir nosotras solas en contra, porque si queremos la igualdad tenemos que ir juntos a por ella, hombres y mujeres. Pero vamos, realmente les, os cuesta mucho. Pero vamos, está claro que hay gente que está intentándolo. Y otra cosa, creo que vamos a tener que ir acabando, o sea que poco a poco. Bueno, le doy la palabra a Julia y si eso luego, pues si te parece, Julia, cierras ya el, el, la presentación del cuadernillo. Pero Julia tenía la mano levantada, entonces, Ajá. pues bueno, se la damos. Julia. Bueno, hola, mira, me ha animado. Es que eh, el compañero ha preguntado qué puede aportar el laicismo al feminismo y, y yo vería que es una relación de, digamos, eh, de ida y vuelta. El laicismo al feminismo le puede aportar muchísimo porque realmente el feminismo, eh, consciente, consecuente a todos los niveles, es que o es laicista o no es. O sea, por eso nos negamos a los conceptos esos de fe, feminismo islámico, feminismo, eh, no sé, de otro tipo. Por ejemplo, hay mujeres que están dentro de la iglesia luchando porque las mujeres puedan ser eh, sacerdotes también, etc. Bueno, pues en el momento en que una mujer empieza a poner en cuestión determinadas cosas y pueden ser cuestiones, digamos, eh, religiosas o de otro tipo, eh, lo hace reivindicando su papel como mujer dentro de la sociedad. Entonces las cosas en las dos, los dos aspectos están muy, muy relacionados. Y sobre lo que decía el compañero también de que hay mujeres eh, muy machistas, por supuesto, toda la educación está enfocada a eso. El lenguaje que utilizamos es un lenguaje que no es inclusivo, es un lenguaje machista. Una cosa chula es una cosa cojonuda y una cosa que no vale nada es una cosa que, que es eh, bueno, ahora no caigo, pero da igual lo un que quiero decir, ¿no? Un coñazo, perdón, sí, exacto. exacto, no me salía la palabra, ¿no? Igual que un hombre público y una mujer pública, un zorro y una zorra, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra educación, nuestro lenguaje, todo es absolutamente eh, machista porque la sociedad es patriarcal. ¿Cómo van a salir de ahí con esa educación hombres y mujeres feministas? No. Es un proceso posterior que tiene que romper con esa educación que estamos llevando, entonces lógicamente que quien no hace ese proceso, las mujeres que no hacen ese proceso por 20.000 motivos, pues tienen la mentalidad que le inculca a esta sociedad que es una, so una mentalidad totalmente machista, claro, es que no es por cuestión de sexo, es cuestión de ideología o sea, el sexo no está determinando que tú seas de una forma o de otra. Puedes vivir un montón de discriminaciones y machismos y pensar qué bien que por la calle me digan eh, un montón de burradas. Claro, todas hemos tenido amigas que han dicho eso, incluso muchas en nuestra juventud lo hemos llegado a pensar y hemos tenido que hacer todo un proceso de reinventarnos y reconstruirnos, porque realmente lo que las, el patriarcado deja en nuestra mente es una destroza total eh, como en el sentido de orgullo de ser mujer y reivindicación de nuestro papel como mujeres y como seres humanos con derechos. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias Julia. Creo que tenemos que hacer un nuevo encuentro entre feministas y laicistas porque parece que, que tiene mucha amiga y que es muy interesante. Así que igual tenemos que plantearnos desde Europa Laica, que podría ser ya un nuevo paso, hacer un encuentro con Grupos y movimientos feministas, asociaciones sí, feministas. Sí, tenemos ahí pendiente, tenemos ahí pendiente eso. <risa> <risa> tenemos pendiente y lo haremos. ¿eh? Yo creo que además ahora que ya disponemos de, de todos estos medios, porque lo, lo complicado era ¿no? pues ir todos reunirse. Yo creo que tenemos que organizarlo, pero ya vamos. <risa> bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Y yo creo que ha sido bastante ameno y bastante educativo y edificante. Yo vamos, Me ha gustado mucho debatir, a pesar de que los comienzos fueron muy malos, muy no había manera, al final todo bueno, ha salido bastante, bastante bien y hemos hablado muy tranquilamente y muy a gusto. Desde luego, eso pienso yo. Así que nos vamos despidiendo y hacemos ese debate próximamente. Hasta luego. Muchas gracias. Apuría. gracias. Gracias por venir a todos. Adiós a todas. Gracias. Adiós. Adiós.